Este es, ahí está, este es el micrófono <risa> ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Qué bueno estar acá el me responde Relajados Qué bien, qué bien, qué bien Esto lo voy a tener acá que me va a ser más fácil Oh, ¿qué pasó? Eh? Ahí Y esto lo vamos a tener acá Que me va a hacer más fácil perfecto Ahora sí Vamos Gracias por responder Bueno Deme responde Deme responde Ahora se están Ya se está normalizando toda la actividad del canal Hasta que empiece más o menos mitad de año que arranca toda la revolución de nuevo eh, Por las cosas que vamos a sacar, pero Tenemos unos meses de, de rutina tranquis A ver, esto está medio chulo todavía pero un poquito más para allá, tal vez No, para el otro lado Ahí va Creo que estoy centrado ahí ¿Cómo andan? Bueno, vamos a los anuncios de la fecha A ver eh, La semana pasada volvieron los eh, stream de aventuras Y ya están las dos disponibles en YouTube Para que puedan ponerse al día eh, Mañana sigue Anurem a partir de las 7 y media de la tarde Y el jardín de los presentes eh, tiene, un, tiene un poco más de tiempo Que el viernes, este viernes no va a haber jardín No se juega eh, pero el, el, otro, el otro seguro, el otro seguro se juega. Ya está estrenado el último resumen del DM Responde pasado. Y tienen todas las novedades que Paul nos trajo con su eh, excelente segmento de El Bardo del DD, contando las noticias que pasaron. De todo. <risa> Vino como con tres meses de noticias y estuvo buenísimo. Eh, la verdad que me encantó tenerlo ahí en el canal. Fue una sorpresa tanto para mí eh, como para él, me parece. Eh, así que estuvo genial. Uh, tu, tu, tu, tu. Eh, recuerden que el miércoles que viene tenemos más de Me Responde porque eh, este, este mes tiene 1, 2, 3, 4, 5 miércoles. Así que eh, la semana que viene es de Me Responde y el último mes, el último, me el último miércoles del mes vamos a hacer eh, creando un juego de rol. Vamos a continuar ahí a ver qué tal sale. Eh, el anterior estuvo genial, respondimos unas preguntas y creo que ya podemos meternos un poco más en la mecánica. De, de crear un juego rol, así que vamos a ver qué, qué tal <risa> eh, Seguimos, seguimos, seguimos Queremos agradecerle a WJ Lazer por ser el sponsor de nuestros últimos videos Hace unos streams mostramos eh, algunas de las cositas lindas que nos mandaron Y eh, les vamos a dejar el link en la descripción Realmente están buenísimas, las cosas son súper económicas Y te ayudan un montón a visualizar el mapa Hay paquetes que vienen con miniaturas de héroes, de monstruos Y el terreno donde vas a pelear, así que tenés todo ahí eh, por último, eh, ya tal vez algunos lo sepan, tal vez otros no, somos parte de los embajadores de D&D en Latinoamérica y estamos muy contentos de hacerlo. Si quieren saber más, tienen, tenemos un grupo de Facebook donde está toda la información. Ahí se suben mesas, se suben memes, se suben de toda información, charlas, hay debates, lo que sea. Así que si quieren eh, participar pueden entrar al link eh, sumándose al grupo de Facebook. Eh, tu, tu, tu, tu. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, ahora sí, estuve viendo que estaban a punto de preguntar Para cualquier persona que es nueva o, o, o no en el stream, como sea el, eh, Lo del tema Responde se trata de que hagan preguntas de rol Y yo las voy a responder con lo mejor que tenga eh, Pero también pasa mucho que entre chats se agrega conocimiento Así que <coughs> si tienen cualquier pregunta de rol, háganla Yo le voy a responder cuando me llegue Tengo acá la producción con, con, pasándome las preguntas como para responderlas Así que tómense su tiempo Mientras tanto, eh, mientras empiezo con las preguntas, voy a aprovechar y quería tomarme un momento para hablar de, de los jugadores nuevos del canal. Eh, puedo empezar por Cristecas, que, eh, que bueno, ya lo, lo, lo conocimos antes a Cristecas, jugamos con él un par de veces, jugamos creo que uno o dos más shots. creo que yo jugué dos y las chicas jugaron uno, estuvo buenísimo. Eh, la pasamos muy bien, jugamos ratos en las paredes, si no me equivoco Un one shot super divertido, con, éramos pibes que trabajaban en arcade Y es muy, muy buen DM y tiene, tiene mucho cariño al rol Creo que él también se sorprendió jugando con nosotros, la pasamos re bien, nos divertimos un montón Y hace rato que veníamos diciendo, bueno, vamos a empezar el stream, va a estar... Eh, cuando hace todo sumarse fue también algo genial para nosotros eh, ¿Qué más? Eh, cuando se empezó a sumarse, sí, estuvo re bueno Y después fue toda la preparación de cómo se va a sumar De qué, qué, lo que, qué personaje quería jugar Además se sumaba una mesa a nivel 10 Había que hacer todo el personaje ahí eh, Y bueno, lo hicimos Sucedió eh, Jugamos un one shot pequeño en privado Como para Desoxidarnos Y sacarnos un poco la, la, El polvo que teníamos encima De, de, de, de no jugar hace meses y, y poder jugar con Cristica por primera vez digamos Yo dirigiéndole a él y él en, el, en la tripulación Estuvo muy bien Fue cortito, fueron un par de horas nomás Pero la sesión salió increíble Su personaje creo que eh, Gustó Y creo que tiene mucho más para mostrar eh, Además siento que se sumó bien Al, al ritmo de Lu y de Bachi Que bueno, ya, ya las conocíamos hace un montón eh, Cómo juegan Que son también Geniales. Así que se notó. Tuvo todo ahí. Y Vampiro. Eh, con Agustín. Si Tal vez no lo conozcan, eh, pero ellos tenían un podcast donde jugaban rol antes. Y ahí los conocimos. Ellos son desde acá de Rosario. Y. Eh, eh, eh, jugaban rol y subían partidas. Y, y él dirigía, me acuerdo. Eh. Y hace mucho veníamos pensando en, en sumarlo porque eh, como su podcast había, había, se, se les había complicado seguir y él quedó medio flotando Y este de acá de Rosario, así que como que no era más fácil eh, reclutarlo Y justo se daba que tenía un contacto con Lordi eh, porque se juntaban a entrenar algo así eh, Entonces eh, lo charlamos con Lordi, lo conocimos Agustín y nada, se dio todo, él está súper entusiasmado por jugar eh, el personaje El personaje de él me, me causa mucha gracia Es muy divertido Siento que va, va a generar un montón de roles eh, Geniales y, y Muy bien, muy bien, la verdad eh, le, tengo, le tengo mucha fe Además, eh, justo digamos con Con Agustín Tal vez exista la posibilidad de que aparezca Dardo en la aventura Y voy a estar ahí jugando Yo, <ríe> Eso sería divertido Eh... Pero también, de nuevo, la química se dio al toque eh, Jugamos un one shot con, con Agustín Y al, al toque, pum, pum, pum Y Vampiro por ahí es un poco más exigente en el rol Porque estás medio, es mucho más constante eh, Tipo la, la ida y vuelta de opiniones Así que eh, con Agustín se dio súper natural Estuvo buenísimo y, y lo que noto yo, que los dos están entusiasmados por seguir Eso me pone muy contento porque quieren seguir en la taberna. Y genial que estén Así que bueno, ahora sí, sin más, eh, a menos que tengan preguntas de ellos, háganlas. Voy a ver si hay alguna pregunta eh, por acá, Ahí hay un par, vamos a responder. Bien, <coughs> Santo San, tengo una sola pregunta de momento y es, siempre que el Lion no está en pantalla, suele estar detrás de cámara, supervisando y ayudando, ¿cómo vive el ser un espectador más? Por ejemplo, ¿cómo vive cada capítulo de Jardín? El último estuvo increíble.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 que dirigir y manejar el stream. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Eh, además, eh, ahora sí, charlando de lo que es charlar. La taberna no, no es una sola persona. A, a, a veces me da la sensación de que mucha gente me entiende a mí como la taberna o el dueño del canal. Y no es el caso. <ríe> la taberna es un equipo de gente gigante, cada vez crece más. Eh, y por ejemplo el, el otro día nos juntamos el, el, Luciana eh, Bachi y yo a almorzar Y eh, charlamos un rato De cómo viene esto de las responsabilidades Del de canal y qué sé yo Y la persona que más trabajo hace, que más se esfuerza Porque esté la taberna sosteniéndose Y bien y andando es Bachi eh, Y en eso estamos creo Súper de acuerdo Luciana y yo Y no hay forma de que nos lo nieguen Sin Bache se cae el canal Eso estamos re seguros Eh... Y, y me gusta eso de, de alejarme de la cámara y que se vean las otras caras Y todo lo, el, el otro esfuerzo que hay eh, detrás Porque eh, tal vez estar así constantemente acá eh, Genera una opinión que no es la correcta Como eso de que la taberna es mi canal O yo soy el dueño del canal, o soy el jefe de todos no, no es el caso ni cerca Yo soy la cara visible, soy el que está acá eh, Respondiendo... Ayudando, lo que sea, y preparo guiones y tengo mis responsabilidades Pero la taberna es, es, eh, es mucho más que una sola persona Por ejemplo... Eh, Luciana hizo el, hizo el video de, de las películas, que, que fue increíble, estuvo buenísimo Y también todos los overlays de Vampiro los hizo ella Y la intro quedó, pa pero, pero no lo puedo creer eh, Ahora, por ejemplo, Luciana me ayuda con las preguntas acá. Eh, las saca del chat y me las pone en un documento para que yo pueda eh, responderlas en el orden correcto. Porque me pasó muchas veces leyendo el chat que me olvidaba preguntas, me saltaba preguntas. Y me era difícil seguir porque a veces tipo, bajaba con el, en el chat y se perdía. Eh, y, y esta ayuda que está haciendo es, es sumamente importante para, para la integridad del stream. Así que eh, me encanta estar del otro lado ayudando... A que, a que la taberna crezca Es muy divertido Porque además, no solo me, me hace Divertirme a mí, generando cosas Sino que le da el espacio A los demás para mostrarse y que se noten Como parte del canal eh, Es algo que, que No lo puedo creer Ahora que tenemos a Lordi, que cada tanto Está con Vampiro, pero estuvo un par de veces Me responde, y además él se hace cargo del podcast Que la tiene re clara Es mucho más dado para el podcast Que yo yo era medio trabado, y qué sé yo, y él tiene una capacidad mucho más grande de, de, de poder jugar con la persona que está charlando Tiene mucha más experiencia también y se nota a lo lejos eh, Fue el que hizo el barro del D&D day day con las noticias que me encantaron Toda la gente que nos ayuda en el, en el Discord, todos los moderadores Adria que está en todos lados, no solo está en el Discord, está acá, está por todos lados Cabra, Nutria, Fran y todos los demás que me estoy olvidando eh, incluso la gente que está en nuestros Patreons eh, La taberna es enorme Y a mí me encanta, digamos, que Se muestre y, y Todas las demás personas estén ahí Viéndose y teniendo su espacio Porque sí eh, Es muy muy grande todo esto y, y hay mucho esfuerzo y mucho cariño De mucha mucha gente Ahora sí Perdón, pero quería que, que quiero charlar de esto Hace mucho tiempo Eh... Ahora sigamos con la siguiente pregunta <risa> A ver Vaquero ¿Cuál fue tu opinión de Peacemaker y cuál fue tu personaje favorito y por qué Vigilante? Eh, mi opinión sobre Peacemaker Para los que no la vieron es una serie de eh, un superhéroe de DC Que a mí me encantó Fue... Eh, siento que fue un antes y un después de las series de superhéroes, películas de superhéroes eh, en la cual dijeron Vamos a hacer algo divertido Que no importe nada Que, que los diálogos sean exactos no fue, fue, la verdad No solo me gustó la serie Sino que quiero aprenderme la coreografía de la intro Porque la intro tiene una coreografía Súper simple, para nada compleja La música de la serie está genial Todo ese glam rock ahí Pulenta Y... El actor principal la rehizo, fue un personaje genial. Y Vigilante es, es lo mejor de la serie. Es como que todos los diálogos siguen un camino y él va como medio de costado charlando. Y todo lo que hace es súper extraño y me encanta. No puedo creer lo alejado que está de la realidad, pero a la vez tan cerca. Un gran personaje. Vigilante es lo mejor que hay. Eh, es Vigilante.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 <ríe> ¿Está bien? Oh. Eh, ¿Dónde estábamos? Acá, vaquero Algún día habrá un Morita responde preguntas sobre el lore porque además De que me reservaría, creo que también es un contenido interesante Habría que preguntarle a, a Luciana eh, Yo voy a arriesgarme a decir Que su respuesta va a ser no Porque... Eh, si bien, digamos, investigó un montón para hacer los videos video de Lore, hacer un Morita responde De Lore, de Reinos Olvidados, es extremadamente difícil Siento que por ahí tener el conocimiento suficiente para lograr hacer algo así eh, requiere mucho, mucho tiempo Porque, como lo dijo ella muchas veces, gran parte del conocimiento de Reinos Olvidados está en las novelas Y hay un montonazo de novelas Y a Luciana le gusta leer pero no creo que haya leído todas las novelas de Dede. Y tampoco creo que tenga ganas de leerlas todas. Eh, tal vez quiera cambiar de género en un momento ir a qué sé yo, ciencia ficción. Y no tiene nada que ver, Reinos Olvidados. Así que. Voy a decir que no. Probablemente ella también diga que no. Eh, así que bueno. Psycho Killer, saludos. Dirigen aventuras de Delta Green. A ver si no me estoy confundiendo de juego. Ah, es la llamada de Tulu. Delta Green. Eh, este, si no me equivoco... A ver, déjame ver cuál es. Porque, eh, bueno, como saben... Esta sacamos un video de Tulu que estuvo buenísimo. Eh, tu, tu, tu. Ajá, ajá, ajá. Bien. Eh, ahí está. Sí, es, es, es eso de, de lo que estaba pensando. Zulu Delta Green. Eh, la idea es que son un grupo de soldados Súper especializados para detener amenazas sobrenaturales. Tipo, ellos, cuando los cultistas liberan a un monstruo, ellos son los que van y se, se agarran a los tiros contra los dos. Contra lo que sea que salga. Eh, me, me recuerda mucho a los SCP. No sé si conocen esa página, pero son tipo escrituras sobre monstruos o, o anomalías raras que son contenidas en una organización y esa organización tiene grupos de este estilo soldados que van a un lugar lleno de locura y cosas extrañas y tienen que reducirlo de alguna manera eh, no recuerdo haber dirigido Delta Green, recuerdo haber jugado Delta Green no me acuerdo qué pasó en esa aventura, yo creo que era alguien que manejaba un camión, pero hace mucho mucho, mucho tiempo cuando era joven eh... Sí, pero no No estábamos dirigiendo Deltagreen Ahora estoy dirigiendo eh, Quinta Edición Y estoy preparando una partida de Avatar Estoy muy contento Cómo se está progresando todo Además, de a poco van mandando el contenido en PDF Así que se puede leer y... Pero Deltagreen no De hecho, no sé cuándo voy a volver a dirigir Tulu Falta... Este año tengo pre. Eh ya mentalizado que es de ID y, y Avatar el resto del año así que tal vez haya algo de Tulu en algún momento, no lo sé pero Delta Green suena divertido, Delta Green es, es, es como medio lo opuesto a Tulu en, en, en, Delta Green vos sos, perdón, en Tulu vos sos un civil tipo sos un profesor de secundaria, de matemáticas y tu compañero es el vecino que es mecánico en, la, en el taller y cosas así um, pero en Delta Green son todos los re soldados, con las re armas, a, a buscar problemas. Así que bueno, sigamos. Vaquero. Estoy trabajando en una aventura que consiste en matar el, al eco de un dragón que se encuentra en otro plano. Todo esto querría saber si tienes algunas recomendaciones de planos interesantes a los que se puede mandar una party persiguiendo un dragón. Mi idea es obtener un enfoque similar a una aventura de persecución. Eh... Um... Yo creo que, digamos, si vos estás haciendo una persecución y querés que sea interesante eh, lo mejor que puede pasar es que varíe el entorno. Los planos elementales, si vos te fijás, eh, tienen ciudades y son re diferentes entre ellas. Cada uno tiene su forma de civilización y están todos conectados. Así que eh, pueden ir, digamos, dando vueltas por ahí. Tal vez encontrar a los Dao en, el, en el, la parte del Reino de Tierra y después entre los planos elementales hay otros subplanos que, que son como la conexión entre los dos. Por ejemplo, eh, uy, la moto. Eh, déjame. Quiero buscar una imagencita. Acá está la imagen esa. Por ejemplo, acá está. Entre el plano de agua y el plano de tierra hay como un pantano. Eh, y eso es parte de eh, los planos elementales. Entonces por ahí el dragón fue recorriendo todo ese lugar y vos tenés que ir... Los personajes tienen que ir siguiendo las pistas. Eso está bueno. Además va, van a conocer muchas cosas, criaturas medio específicas de cada plano. Podés empezar por el plano de, del frío, que es la unión entre el agua y el aire, por ejemplo. Muy interesante. Vaquero de nuevo.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 Entiendo, entiendo el chiste, pero para mí Kaiden es la que menos traicionaría al grupo eh... De hecho siento que es la que más Expresó lealtad eh, Muchas, muchas veces Muchas veces más que los grunks hacia ella Yo creo que si alguien puede ahora Traicionar al grupo y Desinteresadamente Solo porque, porque sí Creo que Vines tiene más chance Tal vez algo le llame más la atención que tu lealtad hacia la tripulación Y lo va a ir y va a ver esa máquina eh, Y Lulo dijo Esa es la actitud que tiene él ¿eh? él le interesa la ciencia Si hay algo que le interese más eh, La tripulación eh, Esa máquina O la tripulación Y por ahí la máquina esa es mucho más interesante Que seguir con la tripulación Más allá de que estén intentando rescatar a su civilización La máquina esa suena rara Ya fue, entonces ahí vende al grupo para mí, Kaiden jamás lo haría. Hay como muchos fundamentos para que no lo haga. Ella dijo: Yo los voy a ayudar. Tipo, está toda esa data en mesa. Baggins, no. Baggins nunca lo dijo. Y Luciana dijo que a Baggins le interesan más las cosas que cualquier otra. Baggins no, no se va a dar cuenta. Y es traición, sí. Porque la traición la siente la persona que la sufre. Eh, ¿Qué importa si el. el traición, si su, su, su sonrisa se siente traicionado o que, que anda a pelearle a él? Digamos. Él está sintiéndose traicionado. Y tal vez tenga razón. Pero para mí es eso. Para mí eh, no es Kaiden, es Baggins. Y no digo Jagger porque todavía no lo conocemos. Pero hay que darle la oportunidad a todos, ¿no? Eh, así que sí, hasta ahí. Eso solo de personajes. De NPCs. No sé. Hay como hay, Ahora la tripulación está en un estado medio extraño. Edure está muy deprimido. Eh, Vidarliana está como muy seria por lo que vimos ahora. Manrel tiene el pelo corto y está cambiadísimo. Y como, eh, sus actitudes y su forma de, de, de, de dar órdenes ahora que da órdenes. Y sonrisas también está cambiado. Como que hay cosas para aprender de todos. Pache. León, contanos, ¿es posible que se vengan unos meses de one-shots? Existe la posibilidad de que se vengan unos meses de one-shots, todavía no están organizados de ninguna manera, no sabemos qué va a pasar ni cómo, pero eh, existe la posibilidad, de, de, se está viendo en nuestro calendario y nuestra agenda, que vamos a tener un, un, una pequeña brecha de cosas de, de espacio para hacer one-shots y tal vez lo podamos hacer, tal vez no lo podamos hacer. Pero, si ese es el caso, me gustaría hacer un shot de sistemas raros, por ejemplo, Over the Edge eh, Tal vez probar Avatar, tal vez probar Star Wars, cosas así uh, t -t -t -t Versal Chris ¿Qué sistema de mundos de de mundo de tienes has probado y o cuál te interesaría probar?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 ¿Qué le vas a regalar a Luciana para su cumpleaños? No te voy a decir <ríe> No le voy a decir a nadie <ríe> eh, Pero hay un regalo preparándose hoy eh, como para Dentro del los, grupo que somos acá Cuando alguien cumple años Organizamos entre todos Ponemos un poquito de plata y le compramos un regalo lindo eh, eh, Por ahora creo que no no fallamos ningún año O ningún cumpleaños Pero bueno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 mi sándwich es gigante en comparación al resto Sí, también es verdad Pero así se come fiambre <ríe> A ver, vaquero ¿Has leído los dominios del terrón de Van Richten? Y de ser así, ¿cuál te gustaron o te llamaron más la atención? A ver, sí los leí, no me lo acuerdo Van Richten, Dread Domains ¿Qué era? Domains of Dread que hay, okay. háganme los porque si los leo, me acuerdo cuál me gustaba más. Eh la, acá está, para que creo que estoy leyendo cualquier cosa. Eh, la pregunta era. Los dominios del terror No sé cómo... Siempre escribo Van Richen. Escribo cualquier cosa Menos cómo se escribe eh, Cualquier cosa Van Rischen Y sale Van Richen. Obviamente eh, Bueno Hay uno que me gustó mucho Porque Eh era el de... Acá se llama La mordia no sé si está bien este nombre Pero era medio Frankenstein Con zombies hechos con ciencia No digamos levantados con magia Sino medio Este brazo está mejor que el otro Saquémosle ese brazo, causámosle este Chufalo ahí Y que el rayo le pegue Ese siempre me gustó Es como muy tradicional ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ese me gustó un montón Eh... Bueno, y el de los Azotamente, que no me acuerdo cómo se llama Esos dos es lo que más me gustaron Y el de Azotamente es por ahí... Eh, me, lo, lo, lo que pasa con estas cosas es que cuando las leo Generalmente las leo porque estoy haciendo algo de rol Y en aquel momento, cuando me llevaban Richen estábamos muy metidos eh, en la parte con... Con Galix, un Azotamente que se encontraron en Anuren Entonces tenía que aprender de ellos, y ahí estaba eh, Pero me gustó eso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 Eh. Bueno, y después hay como muchas, muchas cositas sobre. Eh. Cómo, cómo interpretar a esta persona nueva siendo. De calle. Eh.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 los stats del changing para mí es lo más interesante de de, de, esta, de esta raza es eh, la posibilidad de cambiar la apariencia constantemente y todo puedes cambiar, podés cambiar tu género todo, todo, toda altura o sea, tu tamaño no mucho, pero bueno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 Bueno, a ver. Siguiente pregunta. Bueno, ahí están buscando. Parece que no hay más. Bien, vamos a charlar un poquito. Eh. Oh, uh, aparece una pregunta. Adria, ¿alguna vez narraste un NPC que sea Changeling? ¿Qué pasó con la party? Eh. He narrado varios changelings a lo largo de mi vida y muchas veces cometí el error de que nunca se enteró el grupo que era un changeling. Si el grupo no se entera que es un changeling, no importa. Como que no tiene ningún tipo de valor que lo sea. ¿Qué agrega a la historia si nadie se entera a esa cosa extraña? O eh, ¿de qué me sirve a mí que lo sea cuando puede haber sido cualquier otra raza? Eh, puede haber sido un semiorco o un, un enano. Es importante saber para qué están los, los Changeling. Eh, eh, supongamos en Enanourens. Les digo que ah, hubo un Changeling y no se enteraron. Siento que si los jugadores no se enteran de algo que está en la aventura, no importa. Como que eso pierde valor. Como cuando no investigan. Esa máquina que te gastaste en crear todo ese lore, digamos Todo lo que excede que tenga esa máquina, o ese changeling A nadie le va a importar eh, Se pierde eso o, sea, o o vos perdiste la oportunidad de mostrarlo Y... Eh, es súper importante que el grupo se entere de que hay algo raro que... De alguna manera, no hace falta que los personajes... Eh, descubran todo, sino que algún NPC les cuente y así lo, la gente sabe, porque al fin, fin del día yo quiero contar la aventura esta que les estoy mostrando al grupo Yo quiero contar la historia de la invasión y de todo lo que está pasando Y si me guardo cosas y no las comparto con ellos, no las estoy contando y pierdo yo mi objetivo principal Que es contar esa historia Así que ese es el problema con los changelings y narrarlos y que no se enteren Ahora, cuando se enteran es mucho más divertido porque de repente hay alguien que puede cambiar de apariencia eh, quién es, quién es tipo buscan maneras de eh, modificar su percepción con hechizos eh, para encontrarlo y cosas así eh, y una vez que lo encuentran cómo sos, quién sos, de dónde saliste quién, para quién trabajás, Todo, toda esa parte también está buena eh, por otro lado los changers son muy, muy buenos espías por esto. <risa> eh, y, y. si yo creo que lo importante de los changeling es Es contarlos, es compartir con el grupo, es lo que están haciendo ahí. O cualquier cosa que sea rara, ¿no? Cualquier cosa que. Eh, que voy. Que, que Cualquier conocimiento que secreto que te guardes como DM Es algo que no existe en el mundo Por más que vos lo sepas Y, y, y vos lo que más querés es nutrir ese mundo eh, Sigamos Vaquero Al trabajar en la narrativa de un personaje Que son las primeras tres cosas que piensa este? Yo, por ejemplo, pienso en idea, objetivo, giro eh, Están buenas esas, me gusta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 Que lo mordió un gol. Tú siendo el tabernero, ¿qué haces? Uff. Eh. Y primero grito que alguien lo ayude. O que traigan a alguien que cure. Algún clérigo por el estilo. Eh. Imagino que si solo soy el tabernero no tengo ni idea de muertos vivos. Pero si tengo conocimiento de muertos vivos. Vamos a ver. Vamos a leer sobre los ghouls. A informarnos. Sabemos que comen eh, carnecita. Y probablemente esté re podrido ese bicho. Así que. Creo que es mejor sacarlo de la taberna. Darle agüita. Sentarlo bien. Que se quede quieto. Eh, tal vez detenerlo. <risa> eh, sí, algo así. Algo, algo así, Ariel. Busardas 97 Duda mecánica La invocación del brujo Descarga agónica Hace que cada daño De descarga sobrenatural Se le suma a la bonificación Del carisma Ya te digo Vamos a leer primero Warlock Porque no me acuerdo eso <ríe> eh, Estoy seguro que sí Porque Luciano usaba algo así ah, pa, pa, pa, pa. Esto es Descarga agónica están invocations? ¿Dónde están las invocations? Acá están. Dice, cuando uses el el Eldr blast agrega tu modificador de carisma a el daño entonces eh, tu, tu, tu, tu. Sí, es exactamente como vos decís, como dice el chat, gracias a todos. Eh, cada vez que tires la descarga, ¡pum! Te le suma daño. Lee, ¿alguna vez participaste o dirigiste una partida de AID en la que la parte fueran los malos de la historia? Siempre quise tener una campaña siendo villano, sí. Eh, creo que dirigí, o sea, siendo realmente malos, malos, malos. Eh, si no me equivoco, dirigí dos. Nunca jugué. Necesito un Google para mi cabeza. Una agenda en mi cabeza eh, Estoy seguro que dirigí dos Bien eh, La primera fue un desastre Murieron todos rapidísimo eh, Se mataron entre ellos so, Creo que digamos algún NPC O algún guardia, lo que sea O un paladín No me acuerdo Había matado a uno de ellos Y... Um, eh, después se terminaron matando Porque el ladrón dijo Yo soy malo, le voy a robar a mi compañero Y bueno, está Y después la otra que jugamos eh, Teníamos toda esta experiencia encima De esta aventura que fue un desastre Y la idea de ellos Era hacer tipo Kingmaker Tomar control de un pueblo Y ser los que mandaban Entonces Estuvo interesante porque la, Lo que querían ellos era Mostrar Ahí, me, ahí está, está viniendo había como existía la posibilidad de que algunas personas sean eh, el, el quien gobernaba el pueblo. No me acuerdo el título, pero ellos, su objetivo era mostrar a los demás débiles o incompetentes para que su candidato gane, entrar a su a su círculo interno y se sale el poder detrás del poder. Salió malísimo, pero las intenciones estuvieron buenísimas y hubo... hubo eh, momentos de esa aventura Muy muy astutos de los chicos En los que por ejemplo eh... No, ay se me fue Creo que había un druida malo Y, y si no me equivoco había como Habían invocado castores para hacer una represa Para que se genere sequía en el río eh, Entonces uno de los otros candidatos Había prometido tipo tiempos de cosecha qué sé yo. Y cuando vino a hablar el candidato de ellos, como que los castores abrieron la represa y salió todo el agua y el candidato de ellos quedó como wow, enfrente de todo el pueblo. Y um, era eh, por ahí. Fue, fue un tiempo muy, muy. <ríe> muy pasado. <ríe> eh, ahora me estoy acordando un poco más de cosas. Qué linda aventura. Fue, fue muy cortita igual, eh. Fueron un par de sesiones nomás. Eh, y creo que era de 3.5. Creo que también terminaron matándose entre ellos Porque en, Ahí está, en vez de lograr Entrar todos al círculo, había un solo espacio Y el candidato les dijo Bueno, decían ustedes quién entra Y dice, fue Y ahí terminó la aventura, porque se empezaron a matar Ahí está, wow Esa fue una aventura re linda eh, Sigamos Vaquero, ¿podrías hacer tu versión de la voz de Baggins? No, no creo ser capaz de, de hacer la voz de Baggins Yo sé que Luciano un par de veces explicó cómo se hace Tenés que, tipo, forzar la garganta o algo así no, no, no creo, no creo que me salgan <ríe> ni a Pacos. Eh. Ahí me está explicando, a ver Oh. Lo, lo, lo, el tema, no, no sabría, digamos, porque. Porque Bains es medio. Por lo menos en la última sesión estuvo llorando bastante. Eh, y, y no me sale. Eh, eh. Pero cuando habla. Lo, lo que más me acuerdo de Vagins hablando es cuando se queja, digamos. Eh, y no me sale para nada. O cuando tiene una idea. Esas dos son. No me va a salir. Eh. Si lográs lo comprar un Magic. Eh, voy a intentarlo Más adelante eh, Vaquero O sea, voy a intentarlo en el futuro Voy a tratar de que me salga la voz de Baggins de o, o lo más cerca que pueda eh, Pero no va a ser hoy ah, Otra de Vaquero ¿Qué objetivo le darías a un grupo que tenga en el gancho de historia de la película Escuadrón Suicida? Y le cambiarías esa premisa para encajarla en fantasía medieval Eh... de escuadrón suicida no está para nada mala, tipo un grupo de criminales tiene que eh, son reclutados para hacer algo eh, o se mueren. <risa> eh, para mí el problema es o se mueren, tipo dales, dales razón real, dales un objetivo interesante para que tengan. Eh. Ahí, ahí lo que puedes hacer, tal vez no son malos, tal vez son gente buena que cayó en desgracia por cualquier motivo. Y eh, lo que le decides bueno, si logran hacer esto, limpian su nombre, por ejemplo. Entonces por ahí hay un interés mucho mayor de hacerlo. Tal vez tenés en el grupo un paladín que cayó en desgracia y recuperar, eh, limpiar su nombre significa mucho más. O, o alguien, o, o no hace falta que sea un paladín, sino un, una persona... Eh, que sienta mucho respeto por sí misma Y, y, y, y quiera que los demás sepan quién es eh, Para mí eso es lo que haría cambiar El, O se mueren es lo que cambiaría Para que sea haga interesante Y puede ser de cualquier género eh. Bien, bien ¿Se tranquilizaron las preguntas? No, vaquero. No ¿No? No, hay ninguna de que no. <ríe> eh, ¿De qué íbamos a charlar? Eh, se me olvidó. Bachi me dijo... habla eh, un poco de esto, si no si hay preguntas. Eh, a ver... Pero sí, tengo muy mala memoria. Y Luciana me dice acá Ibas a charlar de mi regalo de cumpleaños <risa> Eh... lo dice ¿Cuál es tu subclase de Warlock favorito? Bien, déjame ver cuáles hay eh, Y te digo pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno Primero, las subclases de Warlock en general están buenas con, Le ponen muchas, muchas cosas copadas al juego Eh... Porque... Así como el paladín o el clérigo vienen con una deidad, el warlock viene con algo incluido en su rol. Entonces, eh, todas las subclases del, del, del warlock, del brujo, me parecen divertidas, digamos. Eh, por esto de que vienen con un agregado adicional. Como DM, cuando alguien juega un brujo, te da la posibilidad a vos de jugar a el patrón. Cada tanto, un poquito, y eso está genial. Eh, a mí me gusta mucho el. ¿Dónde está? Esto es de un arte de arcana. El que salió hace poco, el del genio, porque vos podés elegir el genio y tenés tipo la lámpara. Me encantó. Además, tenés. Eh, claro, tenés los diferentes genios y lo que hacen. Eh, los hechizos que te dan. Te podés dormir adentro de la lámpara. Eh, es como muy versátil, muy divertido a la hora de, de generar cosas. Eh, ese está muy bueno y qué más hay uh, estoy buscando acá voy a agarrar solo los los de manuales por las dudas sí ese es el que más me gusta ese es el que más más me gusta eh. después están los otros tan buenos el el del demonio está bueno siempre siempre es fácil agregar demonios a una aventura. El Hexblade es, es cool, es cool. Es el que maneja una moto y tiene una chaqueta de cuero y, y lente de sol todo el día. Um, porque tenés tu espada mágica, corrupta, negra, que... Uh, es cool, es cool, no lo voy a negar. <risa> uh, y el Phantomless, este, ¿cómo era? Este es el de... Ah, este es el del tentáculo, este también Este, este, este está buenísimo para... El tentáculo le da, le da a los jugadores La posibilidad de hacer cosas geniales Como para realmente agregar eh, Contenido nuevo en la aventura lo 17, en algún momento van a jugar fragmentos En el canal Hoy me enteré de fragmentos hoy eh, Y leí muy poco Es un juego en el cual eh, Por hasta donde sé ...simulás estar en una película de terror, y, y tiene como medio los clichés de lo que pasa en las películas de terror, tipo... Eh, ...la puerta del sótano se cierra de golpe, y cosas por el estilo, es lo que yo me imagino, pero no leí mucho. No sé si alguna vez vamos a jugarlo, eh, pero suena muy divertido, es, es uno de los juegos... ...los juegos de terror para mí tienen, en mi caso, tienen un anzuelo un poco más interesante que, que los otros, así que seguramente lea el manual en algún punto...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 ¿Quién era el Changeling? ya. <risa> ¿por cuántos puntos contás quién era el Changeling? <risa> Dijimos de hablar de Changeling. <risa> Prademedes, ¿qué opinás como DM del Exadrin? ¿Es viable por el Lore? ¿Por eso de servir un dios y un patrón? A ver, Exadrin, no recuerdo no qué es. Ah, ¿el Exadrin o el Exadrin?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 pero, en cuanto a lore y rol, suena súper interesante. Por otro lado, es como que se vuelve muy personal el juego, como que estás vos y el DM interpretando a sus, sus cosas. Es, una, ¿Es viable la pregunta? Sí, para mí es súper viable. Eh, charlar con el DM, le decís desde el principio, quiero hacer esto... ¿Te opones? ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus dudas? ¿Qué se puede hacer al respecto?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 Queremos saber Vas a tener un dios Y un patrón Van a saber que vos tenés vínculos con los dos Uno lo va a saber, el otro no Hay como Ahí está el rol, ahí me parece muy interesante Vaquero ¿Cuál es tu apodo en la taberna? O sea, ¿eres león o tienes algún apodo? Eh... No, soy León. A veces me dicen Leons o me lo van cambiando alguna alguna, alguna de las modificaciones de León, en inglés o algo por el estilo. Eh, pero más que más de ahí no se mueven mis apodos. Nunca lo hicieron, de hecho. Creo que recién ahora me están me están agregando apodos. Eh, sí, sí es Bache, es Bache, <ríe> que está ahí. Eh, no sé.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 no hay, no hay más preguntas. Bien. Bueno, vamos a aprovechar. Eh, que hasta acá se terminan las preguntas. Y... Eh, antes, antes de, de cerrar o lo que sé, quería volver a charlar en uno de los puntos principales de, del canal. Es que... La taberna es mucha gente.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 la semana pasada empezamos con los streams de aventuras Mañana tenemos a Nurem, alrededor de las 7 y media más o menos Y el viernes no hay vampiro, este viernes no vamos a jugar a vampiros eh, Pero la semana que sigue, sí, no se preocupen, eso va a estar todo bien Ya subimos el resumen del último me responde Que es el segmento de Puel, el nuevo, que son las noticias con el barro del D&D Está genial, va a salir el primer miércoles de cada mes Así que eh, dentro de poco tenemos otro eh... Tu, tu, tu, tu. el miércoles que viene también tenemos DM responde y el que sigue tenemos creación de juegos de rol que nos vamos a meter en las mecánicas va a estar, va a estar interesante queremos agradecerle a WJ Laser por eh, patrocinar nuestro canal con los últimos videos con las cosas que nos mandaron y les recomendamos a cualquiera que eh, quiera comprar cosas para eh, para jugar rol puede hacerlo es es muy económico y tiene mucho material eh, muy bueno y por último, eh, estamos formando parte de los embajadores de Deide. Eh, es una movida muy grande que están haciendo porque están traduciendo los manuales, así que pueden encontrar el grupo de Facebook. No me acuerdo cómo es el link, ahí está. Gracias. <risa> eh, y eso todo. Ahora sí, sin más, eh, muchas gracias por pasar. Buenas preguntas, muy buenas preguntas. Me gustó todo lo que charlamos. Y ahora eh, vamos a hacerle reír a alguien. Vamos a dejar con el outro y vamos a hacerle reír a alguien, así ustedes pueden seguir viendo gente jugando rol.